Hola familia, yo soy Antílope. Hoy seguiremos con la evolución de nuestras colonias. Veremos unos ataques de las hormigas a otros invertebrados. Y responderemos a un montón de preguntas. ¿Empezamos? ¡Sí! Hoy comenzamos con lo que fue toda una sorpresa para nosotros. Resulta que nuestras Lassius decidieron realizar la mudanza e instalarse en el hormiguero acrílico con el que su tubo se comunicaba. No es algo que esperásemos, estas hormigas son famosas por no mudarse de forma sencilla. Eso es una hormiga que correteaba por casa y tras congelarla para matar los posibles parásitos que pudiera tener, se la dimos y dieron buena cuenta de ella. Y ahora vamos a por dedo. Esta mejor nos tiene algo preocupado. A ver qué tal se encuentra tras varias semanas sin molestarla. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso blanquito que se ve? ¡Son huevos! ¡Sí! ¡Qué bien! Ahora hay que esperar que no se los coma y que salgan las primeras larvas, pero lo veremos en los próximos vídeos. Estas cosquillitas. El desarrollo de sus huevos va como cabría esperar. Se ven unas larvas de buen tamaño. Y antes de ir a la sección de preguntas que hoy viene cargadita, veamos lo que todos estáis esperando. Hormigas en plena naturaleza, primero tratando de capturar comida y luego tratando de expulsar del hormiguero a un intruso. Y esto es un escarabajo que observamos mientras dábamos un paseo, el cual huía de lo que creemos que son unas astapinoma. Aquí se ve la importancia de tener un buen exoesqueleto. Por mucho que intentan clavarle la mandíbula, su coraza es tan dura que no pueden hacerle nada. Aunque tampoco puede confiarse ya que hay ciertas partes que son más débiles, como por ejemplo las antenas y las patas, así que es mejor no quedarse quieta por lo que pueda suceder. Este escarabajo al final se libró, pero tal vez no tengo tanta suerte la próxima vez. Este bicho que parece que anda un poco perdido comúnmente se llama zapatero. Se metió en el nido de un esmeso. Las mesos, que son una especie principalmente granívora, solo querían ahuyentarlo. Pero además, creo que el zapatero no sabía muy bueno. Si llueve. El hormiguero se moja por dentro. ¿Qué hacen? Mientras no haya grandes inundaciones o desplazamientos de tierras, si llueve no pasa nada que tenga mucha importancia. Las cámaras más superficiales estarán más húmedas, nunca se llegará a formar charcos y las hormigas llevarán a zonas más protegidas los huevos, larvas y comida. ¿Cómo hacen el hormiguero? Lo más habitual es excavando y con mucha paciencia. Aunque hay que decir que hay hormigas que lo pueden hacer en agallas de robles, en de piedras, incluso hay algunas hormigas de otros países que usan su propio cuerpo para hacerlos. Pero si quieres ver cómo trabajan para ampliar un hormiguero o limpiar los túneles tras un día de lluvia, solo tienes que buscar por el suelo la entrada de un hormiguero y las verás sacar grano a grano. Al igual que estas camponotos cruentatus. ¿Cómo habéis encontrado a, a la reina hormiga? Para poder tener a nuestras reinas lo que hicimos fue esperar lo que se llaman vuelos nupciales o enjambración, que es cuando las futuras reinas salen del nido por primera vez en búsqueda de machos para ser fecundadas. Una vez lo conseguido, bajan a tierra, se cortan las alas y tratan de crear su propio hormiguero. Y es ahí cuando las cogemos. Para ello estamos muy atentos, pues no sucede todos los días. ¿Cuánto dura el, el embarazo de las hormigas? Si somos estrictos con las palabras, nunca están embarazadas, ya que son insectos y no mamíferos. Lo que sí que hacen es poner huevos que pueden estar o no fecundados, y como regla general, de los no fecundados nacen los machos. Luego, dependiendo de las especies, Pueden pasar un par de meses desde que se pone el huevo hasta que nace una hormiga adulta. Pero yo paso por los estados de larva y pupa. En los primeros vídeos de la familia hormiga pudimos ver esta evolución con las lasius. ¿Que cómo nos hemos hecho con botes, hormigueros y demás utensilios? Pues muy sencillo. Una simple búsqueda por internet nos da un montón de tiendas en las que podemos comprar todos estos cachivaches.